Tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido ayer, un antes y un después, un sueño anhelado por más de medio siglo, no solamente por el municipio de Puerto Suárez y el departamento de Santa Cruz, sino por todo el país. Se dio inicio a las obras para la construcción de lo que va a ser la siderúrgica del Mutún. Nos vamos a ir en directo. Eh, hasta el municipio de Puerto Suárez con nuestro invitado, el señor Jesús Lara, quien es presidente de la empresa siderúrgica del Mutún ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño. lo saluda desde los estudios de Avia Yala, en La Paz. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo de acá desde la calurosa tierra de Puerto Suárez, para ti y para toda tu TV Audiencia, allá en La Paz y en todo Bolivia. Eh, muchas gracias por atender esta entrevista con Avia Yala Televisión. Preguntarle respecto a cómo se siente después de más de 50 años de postergado, promesas incumplidas, respecto a la industrialización de hierro en el Mutún. Te confieso que estoy muy feliz e ilusionado de consolidar ya nuestra siderúrgica. Fueron más de 50 años de fracasos, fueron más de 50 años de, de sueños truncados, como lo decías, pero esta vez sí si ya se inició la ejecución del proyecto, un proyecto que fue trabajado muy seriamente desde el 2014 diseñándose un plan siderúrgico nacional y de ahí se fue avanzando para llegar a lo que fue ayer la consolidación de, del inicio de la ejecución del proyecto, tenemos todo listo, tenemos todo preparado y solamente es acompañar con nuestro equipo de supervisión y fiscalización la correcta ejecución de la construcción de la planta. Además, una empresa que va a ser totalmente administrada por bolivianos, en beneficio de los bolivianos. Hablemos respecto al impacto que va a tener en el plazo inmediato en cuanto entre en funcionamiento y se empiece a explotar e industrializar el hierro. ¿Esto en relación a la disminución en la importación de hierro que actualmente tiene el país? Claro que sí. La empresa siderúrgica del Mutu, una vez cuando la planta esté construida, y la empresa china Sinostil nos demuestre los niveles de, de calidad que hemos exigido en contrato, calidad en producto y calidad en planta, la empresa siderúrgica del Mutún se hace cargo total de la ejecución del proyecto. Es decir, que las utilidades que se obtenga de la planta van a ser totalmente para los bolivianos, totalmente para la empresa. Y de ello pues vamos a con seguridad en la primera fase de nuestro proyecto copar hasta el 50% del mercado nacional. Con ello te digo que vamos a dejar de importar casi 200 mil toneladas de acero, que son divisas que se ahorran para el país. Ahora, señor Lara, es importante hablar respecto a las características de este contrato entre Bolivia y la empresa que va a empezar con la construcción. Uno de los puntos es que justamente esta empresa tiene que entregar, diríamos, de alguna manera, la fábrica en funcionamiento y ya produciendo con ciertos estándares de calidad. Así es. Este proyecto es un proyecto llave en mano, es un EPC. Eh, ¿De qué en qué consiste? Sinostil Hostil tiene que hacer el diseño, para ello tiene tres meses. Luego de ello tiene que hacer la construcción, el montaje y la puesta en marcha de la planta. Todo ello en 42 meses. Posteriormente a ello tiene 12 meses para hacer la operación y demostrar, como tú muy bien decías... ...que lo comprometido y lo acordado en contrato a cero de calidad... ...con ciertos niveles de calidad eh, entreguen. En base a ello, la empresa siderúrgica del Mutum se hace cargo totalmente de la planta. Pero para que ello ocurra, durante un año la empresa contratista Sinophil... ...tiene la obligación de capacitar a profesionales bolivianos en la China... ...y en plantas similares a la que vamos a construir en el Mutum... ...para que durante el año de operación a cargo de la empresa contratista nuestros profesionales vayan a operar con ellos. Termina el año de operación y nuestros profesionales se hacen cargo total de la empresa. Ellos están a cargo de la operación de la empresa. Es decir, que profesionales bolivianos, tal como ha pasado con otras empresas, como por ejemplo la Agencia Boliviana Espacial, por citar otras, eh, van a ir a capacitarse y a especializarse, en este caso a China, y creo que también a la República de México, me corrige si estoy mal, para justamente volver a nuestro país y tomar el control, diríamos, de la empresa siderúrgica del Mutún. Así es, así es, efectivamente. Eh, la política de nuestro presidente es que nosotros, los bolivianos, administremos nuestras plantas. Nosotros, los bolivianos, seamos dueños de las empresas. Y pues en ese, en esa línea, nuestros profesionales se irán a capacitar a la China para operar, para conocer la operación de una planta siderúrgica Y también a México, porque la tecnología de reducción directa, una parte principal y fundamental para la eh, fabricación de acero, para la producción de acero, es esta tecnología HIL que eh, es de procedencia mexicana, es una de las más grandes del mundo. Entonces también los profesionales van a ir a capacitarse a México. Ahora hablemos acerca de la generación de empleos, tanto de manera directa como indirecta, que va a significar primero la construcción de esta empresa siderúrgica y después la puesta en funcionamiento. Claro que sí. Durante la etapa de, de construcción se va a generar fuentes de empleo, fuentes de empleo que se van a traducir en ingresos para la gente y para la, para la región. Eh, ¿cuánto, de cuántos, de cuántas fuentes de empleo hablamos? Estamos hablando en la etapa de producción de 1.500 empleos directos y 3.000 empleos indirectos. Entonces, estaríamos hablando de aproximadamente 4.500 empleos en la etapa de construcción. Ya en la etapa de operación, estamos, estamos hablando de 600 empleos directos y 1.200 empleos indirectos. ¿Qué significa en cuanto a movimiento económico y a empezar a pensar y a proyectarse Puerto Suárez, porque si nos ponemos a pensar, van a recibir gran cantidad de personas, esto va a implicar una demanda de viviendas, de servicios básicos, de eh, incluso supermercados, servi eh, servicios que se eh, van a necesitar. ¿Qué va a implicar este la puesta en marcha de la empresa siderúrgica del Mutún para el municipio de Puerto Suárez? La migración que va a haber a Puerto Suárez, va a ser va a crecer exponencialmente es por ello que ya en la gestión 2016, en marzo de 2016, cuando firmamos el contrato con la China para poder acceder al financiamiento, ya tuvimos una reunión con los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijado y El Carmen, acá en Puerto Suárez con la presencia del ministro de Minería César Navarro, allá nos sentamos con los alcaldes y les dijimos que estén preparados, que viene una migración grande cuando empiece la construcción de la cirugía y como tú bien dices empezamos de lo básico, los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado luego servicios de salud eh, unidades educativas y con seguridad lo que viene después, no abastecimiento de mercados, eh, alimentación transporte eh, el municipio entiendo que está trabajando en ello, ayer el presidente le recalcó que tienen que trabajar en esto para que eh, estén preparados para recibir a migración de bastante gente. Y eso, con su va a ayudar económicamente también a la, a la región que, en un tiempo esta parte, ha estado golpeada por la crisis que se vive en el Pasino Béis de Brasil. Señor Lara, ¿qué dice la gente, qué dicen los pobladores de Puerto Suárez luego de ver este sueño hecho realidad? ¿Qué decían ayer? ¿Cómo se sentían? Veíamos eh, a través de las imágenes en televisión eh, la emoción de eh, algunos pobladores, pero por favor si usted nos puede relatar mejor ya que se encuentra en ese municipio Claro que sí, la gente ayer estaba en júbilo, era júbilo total, la alegría era inmensa había gente que hasta lloraba de la emoción porque muchos pensaron que iban a morir sin poder ver iniciado la ejecución de la planta eh, y lamentablemente tengo que decirte, muchas personas partieron sin ver eh, el sueño hecho realidad. Te hablo del último presidente del Comité Cívico, don Adolfo Rao, que él me decía, hablamos la última vez a principios de abril, y me decía, Jesús, eh, hemos esperado más de 40 años, un mes más puedo esperar, y lamentablemente a fines de diciembre tuvo que, que partir. Sin embargo, eh, ayer se le hizo un, una mención de reconocimiento y la gente estaba muy feliz, emocionada, todos felices y... Y coreaban el, el nombre del presidente Morales agradeciéndolo por haber fijado su, su mirada en Puerto Suárez en la región, porque también mencionaron Puerto Buch y decían: el presidente está haciendo Puerto Buch y también el mundo. Entonces, la región estaba muy feliz, agradecida con el presidente. Y las imágenes se pudo ver: el, la cantidad de gente que se aglomeró, eh, no había distinción de colores políticos, de ideologías, todos todo, todo Puerto Suárez festejaba. Este, este inicio de, de obras para el proyecto Para terminar, eh, según usted señor Lara, ¿cuánto y cómo va a cambiar esta región del este de nuestro país, frontera, con la hermana República del Brasil de acá en adelante? Bueno eh, va a ser la, el crecimiento económico va, va a ser grande, eh, tenemos utilidades para la empresa estimadas en 70% millones de dólares anuales, los cuales van a ser reinvertidos en la empresa posteriormente a ello tenemos pensado en a una segunda fase y hasta una tercera fase para llegar al millón de toneladas de acero eh, la, las industrias que se vienen acompañadas con la siderurgia que es conocida como la madre de las industrias van a, va a traer muchos muchos eh, emprendimientos paralelos, entonces Puerto Suárez eh, va a ser una de las ciudades más grandes, es por eso conocido como el polo de desarrollo del país este sudeste boliviano va a desarrollar económicamente y ya vamos a ver de qué 10 años la magnitud de, de emprendimiento y de emprendimientos paralelos que va a haber. Y Puerto Suárez va a ser una de las ciudades más grandes de Bolivia que lo hace. Y que así sea. Muchas gracias, señor Lara, por eh, esta deferencia con Avia Yala Televisión. Un saludo a ti y a todos los bolivianos y a festejar que todos los bolivianos vamos a tener acero de bolivianos para los bolivianos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hablamos con el presidente de la empresa siderúrgica del Mutún Jesús Lara, desde el municipio de Puerto Suárez. Él nos decía júbilo en ese municipio desde ayer porque después de casi 50 años vieron un sueño hecho realidad. Se dio el inicio de obras con una inversión que supera los 500 millones de dólares, una empresa que va a producir hierro y que va, se estima, a tener utilidades por 70 millones de dólares anuales que van a ser reinvertidos, que va a ser administrada por bolivianos y bolivianas que se van a especializar tanto en China como en México, una empresa que eh, va a reducir la importación de hierro, hierro que es utilizado en la construcción en nuestro país.